Thank you. ¿Qué tal chicos? Muy buenas noches y uh -oh. bienvenidos a un nuevo episodio de La CuatriFuerza. ¿Qué vas a tener? There... Oli. No, es que justo se me, había, se me había apoyado un poco el computador, pero ya estamos. Soy Snow y junto a mí me acompañan Metaru y Tenecan. Si a alguien se le va a pegar el PC, ese soy yo. Así que por favor, <risa> no me di eh, mi, mi, mi elemento. Hola, Pato, perdón. Hola, Pato. Ya. Sí, perdón, es que estamos en vivo. ¡Ah! Eh, Dios, sí, encantado de estar aquí, Pato, nuevamente en una nueva semana llena de Olé. cosas noticiosas. ¿Cómo estás tú, técnicamente? ¿Cómo estás, aparte de pegado? Oh, todavía estoy pegado no? ¿Estoy bien? Ahora, no, ¿no? ahora. No, sí, estamos, estamos ah, bien, ya. Ya, ya, bien. Estamos, estamos bien. Ya, estamos empezamos bien, de nuevo. Hola, todo. chicos, ¿cómo? Oye, capítulo accidentado. Pero ya llevamos 10 capítulos de la Cuatrifuerza. Muchas gracias a todos los que nos han visto en todos estos programitas y que eh, nos ven tanto en Twitch como en YouTube en diferido. Sí. y que nos ven Sí, muchísimas gracias. a las plataformas también. ¡Ah! <risa> sí. Bueno, eh, esta semana Muchísimo vamos a hacer más. un gracias. pequeño disclaimer. Eh, Partiendo con que eh, debido a las situaciones que se están... Eh, que está pasando con la empresa de Activision Blizzard es que decidimos, eh, salvo por hacer algún especial que podría salir por ahí dentro de los próximos días, eh, vamos a tratar de no hablar más de la empresa, principalmente porque no queremos darle tribuna a, con toda la situación que está pasando, que no, no vale la pena seguir eh, mencionándolo. Y vamos a tratar de no mencionarlos hasta que mejore su situación. O sea, decir que tomen medidas en el asunto de verdad. Esto es como. Esto es como el, el ayuda, esto no es un meme, pero literal. Básicamente, <ríe> sí. Así que. Básicamente. Sí, así que, uh, salvo ah. que sea algo bastante particular, para nosotros la empresa está completamente dead para el programa. Va a ser una ya, pero bueno. sí, hay muchas otras cosas de las que hablar. Sí, sí, sí. Sobre todo el fin de sí. semana que se desarrollaron varias cositas que justamente eh, por las situaciones que estaban ocurriendo, como que pasaron a segundo plano, y por lo mismo deseamos rescatarlo sí. para enfocarnos a lo que son noticias de verdad. Así que sí. partamos contigo, sí, ¿tienes? Vamos. Ya, partimos con una noticia bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien positiva, positiva. Eh, porque es el 30... Aniversario hoy, 2 de agosto, de Streets of Rage. El 2 de agosto del de 81 salió. 81, ¿cierto? O 91. 91, ¿cierto? 91. Del 91 salió el primer Streets of Rage. Eh, y además lo muy algo muy lindo que pasó también fue que en Twitter, el compositor eh, yuso Koshiro, que bueno, lo hemos mencionado hartas veces en el programa y en otros programas también de, de acá de Pagua. Eh, que eh, hizo un saludo bien, bien lindo ahí en Twitter. Y harta gente le lo comentó. Los felicitaron por los 30 años, eh, etcétera. Así que muy lindo de ahí el, el video. Y las reacciones de los fans a los 30 años de la saga. Sí, justamente ahí estaba mencionando algunas anécdotas relacionadas con el Street of Rage. Mm. Eh, y está tanto en inglés como en japonés. En el oído se pueden encontrar. Eh, oye, eh, Dato curioso, justo les, les contar a los chiquillos antes de empezar el stream. Eh, Yo tiene un buen dominio del español. Habla bastante frío. O sea, no sé si habla, sí, pero sí maneja español bastante entendible, lo cual es bastante. Yo, yo quedé muy sorprendido cuando me enteré que. Lo falta de hablar en el criollo y él le respondía perfectamente fue o sea, como, como... Oh, uy, ya está como listos para invitarla entonces para acá Así como casualmente sí. Oye, ven a tocarte, ¿cachai? Yo resto, paso plata ahí para que rendí una pieza <risa> Una ñoño aparte, te financiamos así, el... un Sí, Te financiamos el viaje Te financiamos, claro. pues sí A ver, ¿qué tal? Mira, si sí, trata de no ver esto así en un fin de semana largo Para que no sea tan caro Pero pa, por lo de va... Ahí, ahí te pasamos una casa. Tenemos un futón acá que te puedes quedar a dormir. <risa> el futoncito. Oh, bueno. Oye, futoncito de eh, GNM. para hacer la cortita. Oye, tú eres tan casi tan fan de Sega como yo. Me imagino que la música Strip of Rage y toda la influencia de Yushu Peshir igual tiene un lugar especial para ti. Sí, lo que pasa, lo que pasa es que a hay... Yo, más que por Streets of Rage, yo creo que lo que más me gustó de Yusuke Koshiro tiene que haber sido Revenge of Shinobi, porque hay un elemento, hay un, hay un elemento, de obviamente, de, del estilo, que, o sea, sí, Yusuke Koshiro es muy conocido por haber sido eh, proficiente con todo lo que es sintetizadores en la época, pero no sé, el, el Revenge of the Shinobi tiene algo que me gusta mucho también. Eh, más, más allá de que sea un excelente Uso de sintes, eh, Que por supuesto todos los juegos de Yuzo Koshiro tienen Pero el, el remake of the Shinobi Algo tiene que me, me, me atrapa más Que el Streets of Rage Mira, igual dedico, de... pero... Siempre, no, no, al contrario De hecho yo le atrevo a decir ahora de hecho, A ustedes realmente les gusta la música de Streets of Rage Vayan y busquen Todas las bandas sonoras que ha hecho Shiro porque antes de Streets of Rage hizo mucho trabajo para Famicom o sea, para... No, no es Famicom. Eh... No me acuerdo ahora, pero es la gente que hizo los Gis Y... Ya, ya, ya. ya. Justo ahora no me puedo acordar, cómo se llama. Pero... Sorcerian. Tiene, mucho, tiene muchas bandas sonoras que él compuso. Y que marcaron mucho su desarrollo. De hecho, hay... hay... Mira, y en especial les recomiendo. Si les gusta mucho, vean el concierto completo que tuvo en vivo en 2018 para Red eso sí, es una bola de mente. De muy buena. es una bola de mente que definitivamente es una un honor a todo su trabajo. Y es un set de DJ que hizo él con, con su compañero. Pero hey, no sí. es lo único que pasó. Por favor, sigamos. Sigamos, sigamos. Eh, durante la semana pasada se llevó a cabo un eh, torneo oficial de Pokémon llamado Players Cup número 4. Y para, la noticia, o sea, para felicidad de los latinos, digamos, un jugador peruano se llevó el torneo llamado Renzo Navarro. Así que muchísimas, muchísimas felicidades. Creo que le ganó un italiano en la final, si no me equivoco. Sí, a Leonardo eh, Bonanoni. Sí, y se llevó un premio de mil dólares. Si no me equivoco, wow. el, el, el, el torneo fue obviamente no fue presencial, eh, fue obviamente online y toda la cuestión. Así que me parece que 5.000 dólares para un torneo no presencial es bastante. Así que muchas, muchas felicidades para Renzo Navarro. Que ya Renzo está súper, súper... Yo de que me vine a Perú, que básicamente es como que la gente me dice si te gusta Pokémon tenés que saber quién es él porque es eh, un jugador eh, pro de Pokémon muy, muy conocido y muy querido de acá. Así que eh, muchas felicidades por hacerse con el torneo. Maravilloso. Buena. Buena. ¡Maravilloso! Bacán que... Es ma... Hay bueno, un latino bueno. que esté sacando la cara <ríe> sobre todo en esta situación. Con no nosotros. No, no, no, pero es para sí, que en el de la escena latinoamericana tome eh, relevancia. Totalmente. Sí, totalmente. ¿Qué más tienes, Trega? Bueno, tenemos más noticias. Eh, la PlayStation 5 y la Xbox Series, la S y la X se convierten en las consolas que más rápido se han vendido en la historia de las compañías, cosa que nos parece rarísimo wow. eso rarísimo. ya, eso es sí, pero es rarísimo pero, ¿cómo? rarísimo ¿Cómo? Porque, porque contextualicemos contextualicemos número uno, tenía el contexto de la pandemia, eh, mucha gente cerró en la casa, el lanzamiento de las consolas fue, eh, digamos accidentado por varios motivos también, por la falta de poder desarrollar eh, o sea, me, la construcción ¿no? y el, y el digamos la, todo lo que es hacer los chips de las consolas bueno, que, cosa que también afectó todo lo que es el mundo de la computación también problemas de producción problemas de distribución, problemas de venta eh, se abarcaron las consolas hasta apenas salieron, los precios absurdos los memes de los precios es decir, ha sido, ha sido un chiste el tema del lanzamiento de las consolas y aún así se convirtieron esta semana en las consolas que más rápido han vendido en la historia de las compañías. Por eso decimos que nos parece rarísimo. Pero bueno, ¿Será una los datos son los que son... Sí, será una estrategia de marketing indicando los números, no se sé sabe. Si lo que sí, eh, a Xbox le ha ido sumamente bien en Japón. Yo creo que es un factor que, por lo menos para la empresa, ha sido bastante positivo. Entonces, sí, ahora que sea como Hay que decir que... Hay que decir que por primera vez yo creo... Que se han nivelado bastante las ventas de lo que es Xbox y Playstation... Eh, creo... Estoy, a, estoy hablando como un poco sin, sin saber... Así claro. que no me... No, no me en esto... Pero tengo la sensación de que siempre... Xbox ha vendido menos que Sony en cuanto a consolas... Eso sería como en y mi ahora, opinión... En mi opinión... Pero claro, no tengo el dato duro... Pero es, es mi sensación... Y ahora tengo también la sensación... De que se está empezando a nivelar un poco la cosa pero bueno, como digo son cosas de sensación Claro, yo creo que igual en parte el, la estrategia que ha tomado Xbox con la Game Pass ha ayudado bastante a por lo menos tener una base de, de juegos que si bien en la mayoría de los lanzamientos se han visto afectados por la pandemia ha servido para que la consola no pierda su propósito y no esté en el fondo juntando polvo porque... Eso era una de las cosas que afecta durante el primer año o los primeros dos años hasta que salgan títulos importantes y por temas de que justamente la, la pandemia causó de que muchos títulos no estuvieran disponibles, es eh, un factor importante. Sí, si bien pueden decir que ha sido bastante sí. popular, a la vez podemos decir de que la disponibilidad y la, la demanda no ha sido eh, tanta o muy expectante por la misma razón, porque no tiene como mucha diferencia comparando con la generación previa. Mm. Eh, vale. O sea, en el, peor, en el peor de los sentidos, o sea, en el peor de los escenarios, por lo menos, no va a estar nosotros para mirar eh, eh, monedas del FIFA. Sí, <risa> sí completamente. Eh, ¿Seguimos con la próxima? Sí, vale. Démosle. Bueno, eh, para la gente que nos ha seguido durante eh, los programas anteriores, eh, tenemos la noticia de que Back 4 Blood, que lo hemos venido comentando, por fin va a tener una beta eh, que va a ser del 5 al 9 de agosto para la gente que reservó el juego y posteriormente del 12 al 16 de agosto para todo público, para la gente completamente abierta, digamos, una versión beta. Así que bacán, este juego que obviamente es como el, el sucesor espiritual del Dead for Dead, ¿cierto? ¿Cierto? Back for Blood, ahí se, se, se entiende el guiño, obviamente. Eh, así que acá, nada, que, nada más que esperar a poder probar el juego y que sea igual de bueno y el, que el Dead for Dead, ¿no? Eh, sí, yo creo que muchos fanáticos están esperando el título por lo mismo, porque desde de Valve como no han tenido más novedades con respecto al, al Dead for Dead y no hay muchos títulos de que le hagan un, un símil eh, mm. Para los, la gente que más allá de con, todos los que lo intentaron. Sí, más allá de los que todos lo intentaron. Sí. Eh, este trata de rescatar y trabaja casi con el, con el equipo. O comparte el equipo que estuvo detrás de, por lo menos a nivel de asesoría. Y espero que lo mantengan así. Mm. Espero que el título le vaya sumamente bien. Sí. Sí, por supuesto. Bueno, continuamos con otra noticia eh, que también involucra.. Eh, Warner Bros. Games, ¿cierto? Uh -huh. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Sí, sí, está bien. Eh, Mortal Kombat 11 supera los 12 millones de unidades vendidas y la franquicia se corona como la más exitosa del género de lucha. Eh, sí, esto eh, también es algo muy curioso, porque obviamente cuando uno piensa en juegos de pelea que hayan vendido mucho, uno piensa inmediatamente en Street Fighter, Piensa ahora más recientemente en, en Super Smash Bros, ¿cierto? Uh -huh. Pero no, fue Mortal Kombat 11 en este caso quien es el actual más vendido. ¿El 73 el... millones de unidades vendidas desde su lanzamiento por allá en el 92. Estamos hablando de todos los juegos, ¿no? Uh -huh. Franquicia, en cuanto claro, a franquicia. Yo, yo creo que afecta mucho igual acá el hecho de que, por ejemplo, Mortal Kombat tiene mucho más tiempo en el mercado, tiene... ...muchas más versiones en distintos sistemas. Eh, sí. Igual eh, igual yo creo que el mérito es más de, del hecho de que siga vigente hasta... El, a, al día de hoy el tema es que la, la, la franquicia sea vigente. Y siempre los números que importan son, son los de último. Esto es como... Eh, sí. eh, un dato curioso en realidad, pero no, no implica nada más allá de eso. Sinceramente. Bueno, hay un... Hay como, hay como dices tú, hay un tema de vigencia y hay un tema de disponibilidad Porque, claro, hay, hay, hay, una, hay un alcance que es El, ju el, el juego eh, supera los 12 millones de unidades vendidas Y la franquicia, sumados todos los números, es la que se convierte en la más exitosa ¿no? Y estas 12 millones de unidades que ha vendido Mortal Kombat eh, 11 Se reparten entre Play 5, Play 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, PC y Stadia entonces hay un tema de disponibilidad importante. Sí, además, para la plataforma la más, más sí. además de eso sí. hay que considerar que el título, además de su edición normal y las expansiones, sacó la edición Ultimate que vendría siendo como el compilado. Entonces también debe haberse sumado aún más esos números. Pero aún así el el esfuerzo realizado por NetherRealm Studios, que es el estudio desarrollador detrás de 3D, eh, no solamente en, en dejar un roster bastante interesante, sino que además eh, poder traer eh, franquicias de películas de los 80 y 90, eh, por ejemplo, Terminator, Robocop... Eh, hizo de que el título estuviera bast bastante llamativo para la gente más adulta, que es el foco principal. Totalmente. Sí, o sea. Sí, ¿no? Y aparte... O, o bueno, sea... No, no, no, es que iba a decir que, o sea... Robocop, Rambo, eh, Terminator, y, y bueno, creo que... Bueno, no, uno lo puede decir para Sí, puede ser que igual es impresionante el hecho de que, digamos... Ese... Ese, ese número de personajes respecto de ahí, que, por ejemplo, Warzone trató de hacer como lo mismo. Pero el impacto ya no era el mismo. Porque eh... allá son unas skin super fome y en cambio acá tenéis como una caracterización del personaje que respeta mucho la fuente y... Eh... Eh... Es un tributo bastante grande, mm. todavía, se no, que todavía que... falta un personaje. Sí, no, y aparte que igual lo que pasa con Warzone es que es un juego, entre comillas, más realista. Mortal Kombat es un juego mucho más explosivo... Más over the top, como se le dice. Entonces, personajes como Rambo y Terminator y Robocop es como que le van más a la franquicia, encuentro yo. Recordemos que en el 10 estaban. quién estaba en el 10? Estaba Jason. Alien, Alien Depredador. Alien, Alien Depredador. Y estaba. como este. ¿Cómo Spawn. se llama? Freddy. Este de Halloween. Spa... No, Freddy. Freddy Cruz. Freddy Krue. Sí, y, no, y Leatherface. Estaba sea. Leatherface. Y ahora salió Spawn en el 11 también. Entonces, claro, sí. son personajes que que son para un público más adulto, pero que también son como más... No son tan realistas, son más como como over the top, como decirlo de alguna forma. Mm. Para, para concluir un poco más la noticia, eh, aquí están los números. Mortal Kombat, 73 millones de unidades. Super Smash Bros, 65.1 millones de unidades. Tekken, 51 millones de unidades. Y Street Fighter, 46 millones de unidades. El D eh, y Mortal Kombat... Sí, a nivel de franquicia, y Mortal Kombat de esas cuatro es la única que no está representada en Super Smash, por lo demás. Sí. Ahora, porque sí, sigamos, bueno, salió sigamos. Salió Tekken. ¿no? Sí, sí. Sigamos, eh, porque sigamos. Salía, queda, una más, queda un poquito más todavía. Sí, eh, se filtró eh, en el contexto de los Juegos Olímpicos, por una revista, eh, <risa> algunos de los guiones iniciales, la revista Asukan Bunsum. eh filtró uno de los guiones iniciales de lo que iba a ser la apertura del Juego Olímpico y en, esa, en ese guión, digamos, se, se muestra que efectivamente estaba considerado Nintendo. Aparentemente lo que habría pasado es que con todos los retrasos, con todos los, los cambios de planificaciones y sumado a la renuncia del compositor, que fue, fue lo que conversamos la semana pasada también, y aparentemente una coreógrafa también, es que eh, todos esos cambios y todo ese proceso que se hizo, para poder llevar a cabo el Juego Olímpico de este año, eh, fue que en algún momento entre medio Nintendo se, se retiró mm. y, y dejaron de, de participar. Supuestamente el mismísimo, obviamente Shigeru Miyamoto, habría estado a cargo de... O sea, hubiera, eh, iba a estar involucrado en todo el tema de, de la presentación también. Pero se re, decidieron retirarse ahí entre medio. No sabe, no, obviamente no aparecen las razones por qué, pero eh, lo que sí se demuestra es que estaba en la intención, por lo menos y estaban las conversaciones hechas. Eso. Sí, en parte fue lo que hablamos en, en el programa anterior, de que uh -huh. la situación de que se haya postergado afectó mucho la planificación de la ceremonia inaugural, y en parte de haber sido eh, uh -huh. discusión monetaria, discusión de imagen, de planificación, que en el fondo decían que ya no estaban disponibles. Claro. Ah, o sea, yo, yo, yo, yo sé que todo el mundo está. Todos los artículos dicen decepción y todo eso. Y yo creo que nada, estoy decepcionado. Yo me acuerdo que todo el mundo está súper feliz. O sea, nadie lo esperaba, pero todo el mundo estuvo feliz con lo que estaba. Sí, la, yo creo que la palabra es sorpresa. Que no haya habido música de Nintendo. Considerando el impacto, la relevancia que tiene, pero, creo. Eh, eh, va a quedar para la historia, nomás, yo creo. Claro. A lo mejor es la clausura, pero también. Eh, como que las faltas sonoras mm. que tuvimos fueron lo suficientemente importantes como para que realmente nadie sintiera extrañeza que no estuviera más cosas de Nintendo, la verdad. Sí, estoy de acuerdo. Ya, sigamos. Sí, eh, voy a terminar con dos noticias que tienen que ver con eh, música de videojuegos. La primera es que, bueno, si son están familiarizados con el mundo del arreglo de música de videojuegos, quizás conocerán los, los proyectos Harmony. Hay varios, dentro de los que destacan Harmony of a Hunter, que son discos tributo a Metroid. Está también Harmony of eh, Heroes, si no me equivoco, que es tributo a Super Smash Bros. Y ahora se anunció que este viernes 6 de agosto va a salir eh, Harmony of a Hunter Returns, que tiene como 5 horas de música de Metroid remixada. Wow. Y está increíble lo, los previews que han mostrado ahí en el Twitter de James Parkers, que es una página dedicada a, a, a información sobre la franquicia de Metroid, demás Está increíble. Y bueno, yo, yo participé con un tema, yo participé con un tema ahí también. Spoilers. Eh, filtro cha, cha. Spoilers. <coughs> Así que eso, full, full, full recomendado para que lo chequen este viernes que va a salir en todas las plataformas. Y cierro con la noticia de que el sábado, este sábado 7 de agosto, se va a llevar a cabo la Virtual Virtualongaku 10 o X, eh, en el que también voy a estar participando ahí con un pequeño show de, de, de, de, de 30 a 40 minutos más o menos. Eh, es el mismo formato que ten, tenía Bonus Stage, que también lo, lo promocioné por acá, en el que básicamente es un show gratis por Twitch, en el que van a haber varios artistas. Así que full, full, full recomendado también. ¿Todo grabado? Sí, después que ha grabado y se sube a YouTube y todo la cuestión, o sea, arrastreó... Pero es rico estar ahí en Twitch. ¿Va, va a haber una presentación ¿o sea, en vivo? ¿Vas a seguir todo hablando en algún momento en vivo o solamente... Sí, es en es vivo, vivo, vivo, no es programado. Ah, bueno, ya, creo ya. que esta es la opción de hacerlo programado también, pero yo lo voy a hacer en vivo. Ah, ya está bien. Ya, disculpa, perdón. Eh, ya es la fibra no. óptica. Sí, <risa> ¿Este? es fibra óptica. <risa> y, y esto de subida y esto de bajada. Claro. Claro, no. Yo no que está con el, bueno, el perraje de BTR. Ah, no, yo no que está acá. Noticias. Muchas cosas que contar. ¿no? Sí, esta semanita, sí. como dije, estuvo bastante cargado durante el fin de semana. Entre ellas oh, eh, uh -huh. surgió la noticia de que debido a nuevas regulaciones energéticas. ...prohíben la venta de computadores de alto consumo energético en algunos condados de Estados Unidos. Esto se debe a que justamente en Estados Unidos se está llevando a cabo la implementación de eh, un plan de eficiencia... ...en el fondo, en contexto de, de calentamiento global, eh, se está pensando en cómo mejorar el rendimiento de, del uso de electrodomésticos, entre ellos computadores... Y por lo mismo hay un plan que se lleva implementándose desde el 2018, 2019, si mal no me equivoco. Y que finaliza en el 2021, en diciembre. Pero entre medio eh, entró en vigor desde el 1 sí, de julio de 2021. Una regulación que solamente permite que los computadores eh, consuman eh, entre 10 y 17 julios por bit. Eh, mm. La idea es, es que eh, computadores que tengan un alto consumo energético no pueden ser vendidos ni eh, llevados eh, o despachados a estos estados. Siendo California, Esto. Colorado, Hawaii, Oregon, Vermont o Washington los que impiden los envíos de este tipo de equipos. Y hasta el momento el, los primeros que han sido impactados debido a que estaban en stock son los del Alienware el Aurora R R10 mm. y R12 debido a que justamente su voltaje o su consumo energético en realidad estaban por sobre la norma ¿por qué es importante? de partida por el tema del calentamiento global posiblemente este tipo de leyes se vea eh, mucho más eh, fuerte o que tenga más presencia en otros países, entre ellos Chile sé que mm. se llegase a discutir bien eh, y aparte no, no va a pasar. Todo que no, no va a pasar y segundo porque actualmente los computadores están eh, siendo abarcados por una ley como la ley de Moore que era que cada dos años la computación o la capacidad computacional aumentaba el doble y ahora eh, la que se viene fuerte es la ley de Kumi que en el fondo es tratar de no mejorar las piezas sino de que mejorar el consumo o el, la cantidad la de, de, de la optimización energética que, que tengan los computadores mm. se va a ir incrementando en el tiempo mm -mm. entonces claro. pues ya estamos con ese tipo de medidas que en el fondo eh, van a hacer de que los computadores sean aún mejores a nivel de eficiencia energética y por lo tanto va a ayudar bastante a que se poco se alivie el, el tema sobre todo considerando claro. el tema de las criptomonedas o sea eso eso por un lado y porque en realidad también hay un eh, hay una hay una carencia de regulación con el respecto de cómo funcionan los día. o sea cualquiera que conozca o haya por último escuchado cómo funcionan las últimas tarjetas gráficas las 2090 la todas las tarjetas dentro de ese rango saben que son monstruosas y eh, que está muy, muy al debe de la misma regulación que, por ejemplo, tienen los electrodomésticos. electrodoméstico. Que hoy en día es súper claro. trivial, pero si tuvieras cualquier electrodoméstico hoy en día, todos están regulados en base al consumo energético que tienen. Y todos, sin excepción, tienen que traer una sticker bien grande que diga que ellos son eh, están optimizados para cierto consumo para cierto consumo a nivel hogareño. Porque, claro. eh, por ejemplo... Claro. Eh, como contexto en Estados Unidos, en este momento hay una crisis energética súper grande tan grande que por ejemplo en Texas tienen que salir a decirle a la gente que por favor no usen los aire acondicionados después de cierta hora porque si no se cae todo el sistema a ese Uf. nivel a ese nivel, ¿te das cuenta? y esto es en verano también va a pasar lo mismo en invierno entonces es es tal el problema que hay de, de consumo y de, y de eficiencia energética bueno, y no solamente en Estados Unidos, en Chile también, en gran parte de Unidos, Latinoamérica también. Eh, no, no es ningún misterio que, por ejemplo, para acá, eh, en, en Chile, en Latinoamérica, no hemos tenido absolutamente nada de lluvia. Y es un, es un elemento súper preocupante que pasa súper fiera, pero mm. eh, el, el problema del consumo energético acá en Chile es súper grave, y queremos empezar a salir noticias que de nuevo estamos con problemas de abastecimiento y que no le sorprenda a nadie que empezamos a tener problemas de, de, de conectividad. Pero, Ahora, bueno, en el, caso de, te... en el caso de Europa eh, ha habido hartos reportes, bueno, de, de Europa y de Estados Unidos, hartos reportes de de climas que no han habido en, en nunca allá. O sea, tengo, tengo el caso cercano de, de mi abuela que se fue a vivir a, a Canadá y claro, llegó con menos 20 grados allá y a la semana estaba con 30. Entonces hay una, hay, un, hay, una, hay una variabilidad térmica. Bueno, hace poco fue todo el tema de, de las inundaciones en Alemania. No sé si vieron los, los videos sí. también en, en Nueva York, si no me equivoco. Habían hartos videos de gente metiéndose al metro, estando el metro completamente lleno de agua por las inundaciones, entonces como que... Ya es una realidad y hay que empezar a, a solucionarlo, de alguna forma. Sí, es más, estamos atrasados completamente en temas de... Eh, Atrasadísimos. De, sí, en temas de regulaciones, entonces... Eh, si no se toman más medidas pronto, posiblemente sean aún más drásticas las que hayan que tomar a futuro. Correcto. Bueno, wow. Esperemos que ese tipo de regulaciones se realicen de alguna forma. Sí, bien. sí ojalá. Que, bien. O, ojalá que nadie. se tome bien. Sí, es tierra de nadie todavía. Oye, eh, hablando de. El, ¿Ustedes saben cuál es la capacidad máxima que tiene un servidor de Discord? ¿Tiene una capacidad máxima? Esa es la pregunta. La respuesta es oh, sí, Dios. sí tiene. Eh, oh. actual, actualmente son de 800.000 personas oh. o miembros. Y actualmente el primer servidor que alcanza esa capacidad, por lo menos a nivel de registro, es Genshin Impact. Uh, bueno, sí, hasta me acuerdo que cuando incluso salió el Genshin Impact, onda, a la semana era el, servidor, era el servidor de Discord con más miembros. Sí. Bueno, tal como dije, mencioné en la semana pasada, dio el anuncio de que ya no podían registrar más miembros en el servidor de Discord, of oficial de Genshin Impact, y por lo mismo eh, tuvieron que abrir un segundo servidor, el cual ya se encuentra alrededor de los 100.000 miembros. <ríe> Posiblemente eh, se llene muy pronto porque van a haber situaciones en que la gente se va a estar pasando de un servidor a otro, y por lo mismo se van a estar duplicando. Y por lo mismo, sí, que todavía están metidos en el, en el juego. Yo creo que muchos todavía están jugando Genshin Impact, y están interesados sí. en saber sobre las novedades o participar dentro de la comunidad métanse pronto porque posiblemente haya que abrir un tercer servidor <risa> en un futuro no muy lejano llámese un par de meses más sí hay mucha gente que le gusta acumular coleccionar servidores hay que decirlo sí y bueno, sí. también fue una noticia de que primero es que se sabía cuál era la capacidad máxima de los servidores qué mm. ah, encima papel? no... no ¿Qué iba a decir, ¿Sí? No, yo quería preguntar, ¿no hace ninguna diferencia el tener Nitro en el servidor ni ninguna de esas cuestiones? No, yo creo que está con todo el Nitro del Genshin Impact y por lo mismo sí, no. Yo creo que nadie pensaba que llegara a un número tan alto tan pronto y por lo mismo yo sí. creo que eh, Discord va a tomar medidas eh, próximamente pero yo creo que eso va a involucrar también un costo monetario un poco más alto para ellos Quizás se vea reflejado en los usuarios eh, también en un futuro no muy lejano. No, yo creo que salgan más sacando dos, tres servidores. Es como, va a ser como el cuarto A, cuarto B y cuarto C. <risa> va a terminar siendo como algo así. <risa> <risa> Pero claro. igual, al fondo, yo, yo pienso que si trae unos servidores con que tiene tanta gente al final, ¿qué tipo de interacción no va a a hacer? Nada, pues es como solamente estoy. Es solamente, <risa> y, y, ni siquiera no sé por lo está, porque yo creo que no ganaría absolutamente nada a menos claro. que tenga algún tipo, de, mm -hmm. algún tipo de integración con el juego lo cual de... pero aún así imagínate que el, imagínate el timeout que debe tener ese server con 80.000 personas es como es que tienes que escribir un comentario y esperar tres días más para poder Sí. oye, eh, Simón sí. que ahí nos saludamos a, a Simón de N Deluxe nos dice que un amigo logró entrar al primero y dicen que para entrar hay que matar a alguien, literalmente <risa> Uy, cada vez quedaba menos gente porque empezó a nacer gente dentro del servidor de más imagina que empezar a vender cuentas de que uh, acceso a un un, un un nft no, no, no, no. De, de acceso a qué impactó. Oh, son capaces no. bueno es que mira con este tipo de noticias la gente empezó con, probablemente y, y, y, desató un efecto de bola de nieve y la gente empezó aún más a tratar de mm. ahí porque probablemente la gente entró en de desesperación y ahora se van a empezar a meter al segundo server pensando que se van a quedar afuera. Claro. ¿Hai? Claro. Ah, estas cosas no pasaban con. ¿Cómo te con se llama? fotolog. Ah. <risa> con Myspace. <risa> no. Con Myspace, claro. ¿Cómo se llama esto? que nosotros usamos en nuestros tiempos para hablar por ¿No? chat Messenger, pues. Messenger. No. No. Stink ¿Este es Speak. No. TeamSpeak. ¿Sí? Estas oh, cosas no oh, pasan en TeamSpeak. No. <risa> en, en Amachi, estas cosas no pasan. <risa> claro. <risa> oh, la el meo remember. Sí. <risa> Mal. <risa> ¡Ay, mis rodillas! <risa> el, no, estas cosas no pasan en Invision Free. En, en ICQ. Claro. Oh. Sí. Mm. En el. En el en el coche el MRS esa cosas lo ¿ah? pasaban Oh, claro. No, no yo nunca, claro. yo nunca vi esto en Latin Chat. ¿Por qué? <tose> <tan> bien, bien. <tose> yo creo que todo el mundo se une a en cuenta del chat y nada tres piques y se iba. Claro. Sí. Oye, ya sigamos. Sigamos. No. <risa> que ya ahora me, lati, me, me, me ahora Latin mucho chat de de... <Claro>. Oye, el creador de Oldboy muestra una pequeña eh, homenaje o restauración del Mega Man 3 para PC y se ve sumamente hermoso. ¿Tiene, ¿tiene un aire a Mega Man 7 esto? Sí. No, no, no, no, yo diría, ¡No! Yo diría mucho más. Está bastante bonito. Inclusi, cariño, inclu, inclusive, inclusive diría que tenía mucho guiño a la saga de X2, X3... Pero mm. el, el trabajo realizado es sumamente fenomenal. Considerando que solamente lo hace para mostrar portafolio, es increíble el nivel Uf. que llega para poder generar la recreación. No, pero... Ya, mira. Sí, ya. Con sí. Contexto, sí la dale. Persona hizo, mira, la persona que hizo esto hizo Oldwood, que tiene un arte maravilloso. Snake Pixel, que es el artista detrás de, de ese juego. Y de esto también hizo hace ya casi dos años que estaba viendo según youtube el tráiler de curry break que fue un fan trailer de una de una supuesta secuela de curry trigger nunca pasó y nunca va a pasar eh, y, y obviamente la reacción de mucha gente es, por, es decir por qué no hay más juegos así por qué no hay por qué no, no tenemos más cosas así y yo yo te lo voy a dar como no, no voy a sonar, no, no quiero sonar snow, pero te voy a decir como alguien que definitivamente trabaja en esto. No ¿Sí? hay plata para esto. No hay. No, no hay. Ni de estudios oficiales, ni de estudios grandes, ni de ni para estudios chicos. Porque los estudios grandes no financian este tipo de cosas internamente. Y los estudios chicos no no pueden lograr financiamiento sí. para esto. Ni por crowdfunding, ni por publisher. No hay. A pesar de que todo el mundo pensaría... Pero bueno, esto es si tú veis la respuesta, ¿verdad? por ejemplo, en el artículo de Kotaku... Que, que, que nosotros estábamos leyendo todo el mundo decía, bueno, así es como deberían verse los juegos modernos, con este tipo de calidad sí, pero bueno, la gente no paga esto y sí. si se financia un juego así la gente no está dispuesta a, por hermoso que se vea, no está dispuesta a pagar no sé, 20 dólares si tú veis Blasphemous, que es como el primer ejemplo que se me viene a la mente que también tiene un arte maravilloso y la gente lo dio, y todo el asunto la gente no paga 60 dólares por ese tipo de juego porque son 2D ¿cachai? Sí. Yo... Nunca, nunca voy a olvidar, y esto ya es un rant, el rant de hoy, del eh, sí, sí. rant de este episodio. Sí, sí. Yo, nunca voy a olvidar que todo el mundo hoy en día se llena la boca diciendo que el King of 13 es el juego más hermoso del mundo. Pero cuando King of Fighters 13 salió, todo el mundo lo encontró feo porque no era 3D. ¿Cachai? Es Tal bueno. cual. Hoy en día, claro, hoy en día, el es juego es que todo... y todo el asunto porque salió el 14, y el 14 es y horrible, pero el 13. <risa> El 13, ¿cachai? En su momento, la gente... El 13 es no, una eh. obra de arte. El 13, 13 está una obra de, de arte. la mano, está de la mano con el Street Fighter 3? El Third Strike, ¿cachai? Como sí máximo exponente, uno de los máximos exponentes. Pero para poder hacer un juego así, para poder tener el financiamiento para sacar un juego así, eso solamente te lo sacáis con un triple A que literalmente te da así como un bono Kojima así, a ojos cerrados <risa> es la única forma que te puedes sacar así ¿cachai? y contratando muchísima gente porque, no, el problema siempre con primer pixel art es que es un, es un medio que requiere muchísimo trabajo, muchísima dedicación y aún es con, es consumo consume mucho tiempo entonces, es, es maravillosa la demostración de arte que se hace en esto, si sí, si llegásemos a tener algo así realmente en el juego no va a ser por un indie y no va a ser por un triple a, Va a ser porque literalmente Alguien se gana el orden ya y ya quiere Despartizar en algo Es una comisión muy, muy, muy cara sí. Así que... Sí, la verdad es que he visto pocos juegos Que tengan como ese nivel Hace poco estaba viendo un amigo en Twitch Jugar un juego que se llama The Messenger también Que tiene un, un pixel art muy, muy, muy lindo Pero sí, yo diría que son Ese tipo de juegos son la excepción a la regla Sí. No, claramente la sección. en eh, yo, yo me encantaría que me dijeran cómo Cómo lograron cómo lograr ese financiamiento hay, hay, que, hay que Es mucho tiempo, es mucha plata Y no necesariamente asegura nada Así que, eh Eh, mira sí. yo si, si Capcom realmente quisiera, lo podría hacer Pero que, eh, Sí, mira Y mira, mira cómo son las cosas Nosotros estamos viendo esto En la misma semana que se lanza Los remakes de los Final Fantasy 1 al 6. Eh. Y el arte que se presenta en estos juegos es horrible. ¿Y por qué es horrible? Porque lo que hizo Square Enix es hacerlo en la menor cantidad de... Y dijo, dame lo más barato que tengáis. y chao. Y literal, eso o sea, fue lo que hicieron. ¿Sabéis lo que es chistoso? sí. Eh, más allá de, de, del, del arte, eh, desde el punto de vista de la banda sonora, hicieron un trabajo maravilloso. Yo, yo sé yo sé que el arte, o sea, cuando, cuando vi el trailer la primera vez fue como, esto no tiene ni una gracia. Pero ahora sé por qué están vendiendo tanto, y es uno, por un tema de accesibilidad, claramente, eh, a pesar de que le han criticado mucho a Square Enix, que, no, que los juegos todavía no están en, en consolas porque creo que están solo en Steam, si no me equivoco, sí. por el momento. Pero tú escucháis las bandas sonoras y tú decís, esto vale la pena. Porque te lo juro, te lo juro. El, el trabajo que hay en replicar y remasterizar las bandas sonora es probablemente muy diferente al trabajo que hay en remasterizar el arte. ¿Cachai? Por supuesto. Te lo, por te supuesto. lo, te lo aseguro. Eh, porque el problema aparte. Mira, la única razón por la cual esos juegos existen, estos remasteres existen, es una, como tú dijiste, accesibilidad y dos, están diseñados de esta forma para que la gente, para que Square Enix los pueda vender a 10 dólares. Claro. Solo sí. por eso. Porque por lo mismo, por lo mismo que hay que decir, invierten más plata y más recursos en ello, tienen que subir el precio y la gente no los compra. Mm. Porque es un relanzamiento, porque, de hecho, Square Enix probablemente no tenían ninguna necesidad de rehacer el arte. Pero si no lo hacían, ese arte probablemente no se hubiera visto bien en pantallas modernas. Y por eso tuvieron que hacer ese trabajo Correct. de arte. Pero tuvieron que hacerlo con el presupuesto que tenían. Esto probablemente tiene un presupuesto súper limitado y esto es lo mejor que pudieron hacer. Con ese presupuesto. Así que es como... Sí, aparte eh. que... Digamos que igual los juegos, los, los Final Fantasy del 1 al 3 realmente son más cortitos, pero del 4 al 6 igual. Son largos, entonces... Exacto. Es muchísimo trabajo. Eh, Yo te puedo es decir mucha que pega. Es mucha pega, mucha plata y aunque tú o sea, como, lo tenéis como outsourcing de un, de un país tercermundista como Chile eh, te sale carísimo porque en realidad aparte tú necesitas que esté a un cierto grado de calidad a un cierto estándar entonces mm. es, es inviable lograr cosas de otra forma que no sea básicamente hacer esto ¿cachar? y eh, esto, o sea, es, es maravilloso esto es un lujo ¿no? es como como dijo un, un filósofo de principio el 2000 es total su lujo. Nada más. Sí. Totalmente. Ya, sigamos. Sí, sigamos. No. Es que pegados. Pero sí. <risa> <risa> bueno, estaba buena la discusión. Eh, sí, estaba ah, interesante. Oye, durante el fin de semana se anunció finalmente de que la próxima semana se va a llevar a cabo un concierto de Ariana Grande en Fortnite. Eso es lo que yo quería saber. Sí. <risa> a mí me gusta Ariana Grande, es bacán. Sí, esto, en celebración... esto en celebración de la temporada del Rift Tour. Eh, justamente se anunció esta, esta presentación que va a estar dividida en tres fechas. Se va a presentar a contar de las 6 de la tarde el día viernes. Está viendo los, los horarios. Luego el 7 de agosto a las 2 de la tarde. El 8 de agosto a las 0 horas. El 8 de agosto a las 10 y el 8 de agosto a las 6 de la tarde. Buena, buena suerte tratando de meterse en Fortnite en esa época, porque por ejemplo se va a hacer como el Trevor de la última vez. Va a ser imposible, y si es posible, bueno, van a tener experiencia y si no, lo van a tener que ver como en mi consola favorita, de YouTube. Sí. Eh, sí. <risa> hacer un por, por, por YouTube. Pero. Eh, Oye, ¿está Naruto en Fortnite? Va a estar. Sí, se anuncia Ocho, también. Está, oh, está, está, está como eh, casi filtrado. De que Naruto va a estar disponible para la temporada 8 de esta. de esta versión de, de Fortnite. Y. Y yo creo que por lo mismo este evento también quisieron hacerlo un poquito más ambicioso. Um, justamente los desarrolladores han dicho de que. Si piensas de que los eventos anteriores eran grandes. Olvídanselo, porque este va a ser en magnánimo. No, no, o sea, sí, ya, eh, puede, sí. puedes tener cualquier opinión que tú quieras de Fortnite. Eh, eh, definitivamente, eh, hay que reconocer que Ariana Grande es una fantástica del mundo del gaming. Una, porque ella canónicamente va a todo ser y dos, porque <risa> también eh, canónicamente ahora va a poder a Master Chief, a Kratos, a Thanos, a Batman. Thanos. Va a ser imparable Claro sí. Oye, te, te, te, te tengo que, te que confesar algo Sabes que yo estaba viendo un trailer ahora De la de, la, de la grande Y dije, oye, ¿por qué hay un mono ahí que parece Se parece mucho a Naruto? Y después me sale, lado como un trailer Como se filtra el skin de Naruto para Fortnite Y fue como, tenéis que estar, güey O sea, al final Va a llegar, Goku va a llegar antes A Fortnite que a Smash Sí Es muy probable Es muy probable Oh. Oye, pero en todo caso, igual es un hito tanto para Fortnite como para la presencia de videojuegos. Y, y si eres muy fanático, pero no te gusta Fortnite, igual después se suben las presentaciones, así que eh, no eh, oye, igual sí. esto va de la mano con lo que se vía presentado hace un tiempo atrás, ¿cachai? De que For o sea, Epic tenía bastante interés en traer varios artistas a Fortnite como skin. ¿Cachai? Se había hablado de, mm. por ejemplo, Trevor Scott, que ya lo habíamos mencionado, de, bueno, ya también Mars Pedro, Lady Gaga incluso estuvo en conversaciones de estar en forma No claro. sé si vaya sí. a pasar, capaz que pase, porque está Naruto porque no ha de Lady Gaga. Claro, y Así considerando es. que estamos en periodo de pandemia todavía, eh, el hecho de hacer presentaciones virtuales de esta forma, yo creo que pega aún más. Sí, absolutamente. absolutamente. Oye, aparte de eso, de, de la presentación eh, Esta semana van a haber diversas visiones Y van a estar disponibles las skins Tanto del Ariana Grande como también eh, Algunos coleccionables Para que la gente pueda participar eh, Durante esta semana Y durante el evento Exacto mm. Seguimos yeah. no. Esta semanita se realizó También el Anapurna Game Show mm. Yeah. Sí, está la presentación de esta compañía que de por sí lo, lo que fue bastante interesante hey, Es que eh, durante la presentación no solamente hablaron de los juegos que se vienen próximamente Sino que también van a haber alianza con otras compañías para poder lanzar otros títulos Dentro de las presentaciones eh, estuvo The Artful Scape, en el cual presentaron finalmente la fecha de lanzamiento, que va a ser el próximo 9 de septiembre. Va a estar disponible para Xbox One, Series X, con Game Pass y Steam. Eh, también eh, hay un nuevo proyecto de Loop eh, que va a estar en cooperación eh, con esta compañía que sacó Falcon Age. Hablaron sobre A Memoir Blue, eh, título de aventura narrativa que una joven se adentra en su mente para encontrarse con recuerdos de su pasado, pero en entorno lleno de eventos fantásticos. Eh, no tiene fecha oficial, pero sí va a salir para Xbox One, Series X, PS4, PS5, Steam, iOS y Switch. Además, eh, hablaron un poquito mm -hmm. más de un juego Storyteller, que está desarrollado por una desarrolladora argentina. Y la gracia es que eh, tú vas como formando a través de un libro historias y la gracia es que tú vas escogiendo los personajes que van a interactuar en esta historia. Puedes escoger el orden, puedes escoger quiénes se ven afectados y la idea es durante el desarrollo del libro ir descubriendo eh, diversos motivos o eh, contextos por los cuales se desarrolla el, el capítulo. Está bastante entretenido y va a estar disponible en claro. Switch y Steam. También hablaron sobre Solar Hatch, que es el nuevo juego de los creadores de Hyper Light Drifter, que va a estar disponible para PlayStation 4, PlayStation 5 y Epic Games Store el 26 de octubre. Eh, Skin Deep, también se mostró un nuevo video con jugabilidad de, un, de este FPS ambientado en una nave espacial. Va a salir algún punto de este 2021 en Steam. Se habló de... The Pathless, que va a estar disponible en Steam el próximo 26 de noviembre. Eh, I Am Dead Perfecto. también hablaron uh -huh. de que va a ser lanzado el, el, el 9 de agosto para PlayStation y Xbox. Eh, va a haber una expansión. Eh, Telling Lies va a estar disponible para Xbox Game Pass. Gorogoa eh, va a estar disponible próximamente en Xbox Game Pass. Y uno de los títulos fuertes que se presentó fue Stray, que es este juego de, con el que tú juegas con un gatito en el mundo de robots. Va a estar disponible a finales de 2020 en PlayStation 4, PlayStation 5 y Steam. Va a estar disponible en eh, Ese es el que 2022. había mostrado en la E3, ¿no? Sí, lo había mostrado en la E3. Sí. Que en la 3. sí. Perfecto. Y finalmente eh, Outerwise va a estar eh, llegando para Steam Epic Games Store PlayStation 4 y Xbox One el próximo 28 de septiembre. Perfecto. Oye, ¿qué, ¿qué te pareció el trailer del juego en de el Como persona que le gusta mucho a los gatos. A mí me ha sido genial. A mí me gustó bastante y a la Fonny también le gustó bastante las mecánicas del juego. Ahí está dando el visto bueno. Eh, sobre todo sí. porque igual tiene como este eh, acción, aventura, plataforma que de por sí... Eh, sumamente interesante poder controlar un gato, pero que aparte eh, con esta interactividad y que tengas como un robot que te permite como ir expandiendo el, por donde te mueves y enfrentándote a las aventuras. Pero la gran pregunta es, ¿te podrás lamer las patas? <risa> ah, las patas, sí. Las ya. patas, sí. Ah, las patas. Sí. Importante. Importante. Sí, Importante. Sí, importante cosas que importan bueno y esas fueron las noticias por mi parte y ahora seguimos contigo Metaru ah gracias wow qué se cayó qué se metió es la alarma es la técnica señal perdón te no Se le digo no te lo yo solo ya bueno bueno ¿Qué se le el hace? Pato no eh, el se anuncio... Cae, no, no si yo me caigo... Se cae todo el trío. Se cae el pato, se sí, Oye, eh, Crónica super... de una desconexión anunciada. Claro. Sí, ya. Por, si eso no pasa, nosotros sabemos que algo no va. Oye, sí. por favor, dos noticias cortas y una aún más corta. La primera eh, tuvimos el, el Technical Flight de Halo Infinite, que fue básicamente la beta de multiplayer. La, el acceso anticipado a la beta del multiplayer de Halo Infinite. Uh -huh. Que al fin la gente tuvo acceso eh, con una muy, muy, muy retrasada invitación. No todo el mundo tuvo acceso, solamente se tuvo que previamente. Que hace muy poco tuvieron la posibilidad de ser desarrollado exclusivamente, creo que solo en Steam y en Xbox Series X. Sí. Creo. De haber sido CDS eh, también, pero bueno. De hacer CDS también. Pero principalmente los comentarios. Esto solamente era para demostrar problemas de conectividad que hubieron. Problemas de renderizado que hubieron, obviamente. Pero no entiende, porque esto es solamente una demo técnica para ver. Para hacer un estrés del juego. Y en su mayoría. Eh, Se también para demostrar la presencia de los nuevos bots que van a estar presentes en los modos multiplayer de, de Halo Infinite. Que fue uno de los puntos que dio un poco de énfasis durante la última presentación que tuvieron en el E3, si no me equivoco eh, mm. obviamente no hubo nada de single player a pesar de que hubo gente que estuvo tratando de hacer data mining, sobre a ver si significaba algo, lo cual eventualmente la gente de 343 trató de eliminar en, en una actualización eh, los comentarios generales en realidad en lo que se ha visto en las comunidades es que es Bastante divertido, es un cambio bastante... Es, no, no bastante. Muy positivo en comparación con lo que fue los Simple, Que es eh, generalmente visto como un punto muy bajo de la franquicia. Uh -huh. Y que a la gente no le gustó mm. ni a, a nivel de visuales, ni de gameplay, ni mucho menos de historia. Y las expectativas quedaron bastante altas con todo lo que se pudo ver ahora. Eh, ah, obviamente hay más... Eh, Beta, programar a en realidad, dar más acceso a la gente para que puedan participar y obviamente nada de lo que se jugó ahora tiene, va a tener un impacto en las cuentas que la gente vaya a tener eventualmente no es como que van a tener un Head Start o todo azul eh, si mal no recuerdo este juego se está presentando como un juego gratis si mal no recuerdo, o el Battle Pass va a ser gratuito externo para poder reflejar los, los elementos cosméticos que va a tener este juego Uh -huh. eh, y con respecto al gameplay la gente comentó no, Hay varios comentarios, hay gente que estaba contenta, hay gente que no estaba muy contenta, hay gente que decía que era como un poquito como muy eh, Call of Duty eh, Yo lamentablemente no tuve acceso a la beta ah, Pero sí eh, estuve viendo varios videos en mi consola favorita de los YouTube y, y definitivamente yo estoy muy interesado en jugar Desea mucho poder jugar, si tan solo tuviera un PC <risa> <risa> Que no se me pegara cuando abro disco Pero, eh, entre esto, entre Halo Infinite y eh, Battlefield 2042 eh, hay, hay bastante contenido bueno que se ve en el horizonte, eh, en términos de esta multiplayer mm. eh, Y bueno, y Back 4 Blood, si sí. le va bien Claro también es eso un cuento aparte. sí oye esto por eh, un lado sí, igual estuve leyendo noticias al respecto y la gente quedó impresionada por el nivel de de inteligencia que tienen justamente los bots los, que los bots estaban fue, sí dijeron un momento que inicialmente antes de un reinicio que tuvieron que hacer por temas de desempeño eh, los bots estaban fijados en modo más o menos fácil pero al parecer se aprendió de alguna de las partidas y a medida que avanzaba el tiempo se dieron cuenta de que los bots se iban poniendo más difíciles. Y lo peor de todo es que casi se comportaban a nivel humano en algunas situaciones. Sí, no se los bots mm. te tan si te matan. Eh, hay, hay, no, no, sé qué, no sé qué tipo de implementación hay en, en términos de los patrones que van a seguir o bots y como Machine Learning o alguna de esas tecnologías implementadas dentro de todo eso. Pero sí, los bots se... Eh, yo, yo creo que eso de uno, los, uno el, el hecho de que existan bots dentro de un juego alarga la vida útil de una experiencia multiplayer mucho porque definitivamente hay... Yo yo voy a hablar de un punto de vista personal y yo sé que hay gente que de verdad no quiere molestarse teniendo que interactuar con personas para poder jugar una partida porque lo único que quería hacer es llegar a la, a la casa después del trabajo, sentarte, pegar unos pium pium y quedarte relajado y tomar y después irte a dormir haciendo hacer un mm. asentito como persona responsable. Eh, <risa> eh, ¿Qué más puede ser? Bueno, eh, hay, hay más información que se viene O hay anunciado hoy tipo de nuevas vetas Pero obviamente todos los canales de Y Halo infinite lo en particular Están es abiertos, entonces siempre hay Muy buena comunicación con La comunidad, bueno y si ahí, se va a saber Eso por un lado Eso es lo que yo tenía que contar Por un lado menos feo O sea, por un lado más feo <risa> eh, sí, yo diría que más feo eh, yo, muy, muy, eh, yo, yo traigo la noticia Pinca. el premio penca, la noticia más penca de la semana, yo creo que se lo voy a dar o sea, ustedes yo creo que conocen una compañía que sabe, bueno, que hace eh, hace entre comillas, juegos, lo cual ahora eh, cada vez más debatible una compañía que cada vez ha tenido reportes de que ha achicado su división de desarrollo de videojuegos, favor de eh, enfocarse más en el sector móvil y también en el sector de apuestas eh, hace esta semana uh -huh. esta semana yo creo que esta semana fue se anunció el lanzamiento global de contra returns contra vuelve o vuelve contra como ustedes prefieren uh -huh. según se lo ven en Latinoamérica o en España eh, eh, don Rubio y su y sus regresos eh, eh, un juego de celular eh, inspirado en la franquicia de Contra de Running Gun, que Todo el mundo arriba de de, de, de, de de cierta edad conoce, porque no sé qué edad la gente no conoce tanto Contra Pero eh, va a ser lanzada para Android y e iOS Y en realidad esto lo que es, es la versión global de un juego que ya existía hace 4 años Aparentemente en China y es sí. básicamente otro de esos juegos donde tú estás jugando y tenés vidas para jugar y, y podés jugar ciertos rato y coleccionar y arte y coleccionáis héroes y según el trailer, como que tratan de hipearlo mucho, pero mira, va muy de la mano de ese otro juego de Metal que anunciaron hace un tiempo atrás, que también está desarrollado por una compañía china y que también va a tener un lanzamiento global, aparentemente, después cual todavía no hemos sabido absolutamente nada. Eh, y en ¿Mm? todos estos juegos hay una mecánica súper similar donde mete plata y gana sí. algo, pierde plata pero gana gana el juego, eh, mucho fanservice, mucho, o sea, sí, sí, yo creo que más que el juego en sí, esto es algo que me hizo clic justo antes de empezar el stream, porque antes de iniciar el stream, yo me entero que esto pasa, me pasaron esta noticia a mí, porque obviamente sabes que yo soy fan de Control Returns, lo defiendo muerte, eh, yo sé que, no sé si ustedes se han fijado, alguno de ustedes Oh, se está cortando No, se está pegando Metaru Pero... Se está pegando Metaru Este, este, este, segundos. este juego ha, ha, ha estado apareciendo en Facebook ah, Ya, punto Ya, este juego ha estado apareciendo en varias publicidades de Facebook varios avisos pagados de Facebook ya eh, bajo distintas fanpages eh, anunciando que vuelve el juego, con distintos artes, todo el asunto eh, tirando el link para que descarguen el juego y todo esto es parte de una estafa bastante, bastante grave eh, que Facebook por alguna razón está dejando pasar una y otra vez, porque todas estas páginas son básicamente Páginas random de fanpage, no sé, sea, brasileña, mexicana, de lo que sea. De eso. pese a, si ustedes tienen algún tipo de fanpage en Facebook, tengan cuidado porque la gente se está infiltrando a la las fanpage, le estaban su, sí. su cuenta de publicidad que ustedes tienen en Facebook, les usan su página no. para publicar esto y Facebook, obviamente, las detecta y las baja. Y todo esto, este link, mm -hmm. si ustedes van a este link, se van a dar cuenta que este juego en realidad es, o por alguna razón es un zip, y si ustedes bajan ese zip van a encontrar que es un es un eh, virus bastante feo, probablemente un ransomware un minador de cripto, entonces obviamente sí. no le tengo que decir que no se metan a eso por favor y si lo hicieron... Básicamente la, el anuncio es cuidado con Contra Returns directamente contra de returns. esto es algo que está claramente apuntando hacia una o varias comunidades bueno, lo que ustedes saben que uno los puede programar para que vayan hacia distintos puntos geográficos así, sectores de edades, etc. Eh, eh. y antes de esto, antes de esto era con un juego de Mario que supuestamente no iba a salir a PC y también el trailer de Super Mario Odyssey es una cuestión muy rancia muy rancia, pero... Eh, yo creo que no tiene nada que ver el juego de Android, sí, con esto Solamente están tomando el arte de esto para aprovecharse, ¿sí? pero eh, no. el cuadro de, de, de Android es una mierda. Eh, ¿qué, ¿Qué quieren que les diga la verdad? Eh, eh, es terrible, eh, penoso. Eh, yo personalmente me preferiría a decirles que no se metan, no se acerquen. Ni, a, ni por un lado por la estafa, alejen, si ven Counter Returns en Facebook, aléjense de Contra Returns en Google Play Store <ríe> alejarse también ¿cachai? y si alguien le dice wow me encanta Contra Returns es mi juego favorito yo igual me preocuparía un poco les quitaría todas las tarjetas de crédito probablemente <ríe> <ríe> tiene un problema <ríe> eh, eh. eso eso eh, y creo que la tercera noticia que tenía que más que se a través de IGN se liberó eh, eh, gameplay de Sonic Colors Ultimate para PC eh, se ve bastante bonito eh, obviamente la gente no está necesariamente muy satisfecha la gente sigue insistiendo que la versión eh, emulada en Dolphin a 4K con la versión de 400, 400, 400 sería mejor y yo no puedo por qué sigue diciendo eso pero... Eh, algo extraño que pasó durante la... durante esta gameplay de, de IGN es que en un momento el juego se desconectó y se paralizó y la gente empezó a entrar en pánico porque aparentemente el juego tiene que estar siempre conectado en línea para poder ser jugado fue como no no no así que no, no. No... hasta idea. el momento no han bajado el video esto es lo subieron solo hoy así que, que está ahí la gente está diciendo perdón a ver así que totalmente eso fue. de extraño todo por eso que alcanzado a salir de Noticias Soli para poder comentar eh, sí. con eso acaban las noticias creo, creo sí. que no tenemos nada más sí, eso estamos sí, sí, sí, estamos listos como dije, noticias cargaditas esta semana eh, durante el fin de semana justamente vimos la luz varias de ellas así que con esto dejamos esta edición de La Cuatrifuerza, muchas gracias por vernos eh, recuerden que La Cuatrifuerza sale los días lunes a las 8 de la noche, hora de Chile eh, se encuentra disponible en Twitch y al día siguiente se sube en nuestro canal de YouTube de Paua.cl Recuerden que pueden visitar nuestro sitio www.paua.cl Y pueden encontrarnos en redes sociales como Paua.cl o Paua.cl En Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Twitch Chicos, sus redes Arroba Dengan en todos lados Y PX en todos lados y recuerden visitar nuestro sitio www.pavo.c, donde podrán encontrar contenidos relacionados a videojuegos, a música, cine, de televisión y mucho más. Yo me despido y nos vemos la próxima semana. Cuídense chicos, chau chau. Nos vemos chao chau chau. ¡Yau!